Agua pasa por mi casa, por mi cama y mi sillón. Esto no es una adivinanza, es una maldita inundación.